Hola, señor presidente. Eh, hoy le vamos a deber el bombe, porque hubo una interrupción eh, técnica, pero para la próxima eh, sí va. Hola, señor presidente. Como cada lunes y viernes, nosotros tomamos este pequeño espacio para que desde aquí tener una especie de línea directa con el presidente de la república. No importa de qué partido sea, no importa la persona que esté dirigiendo los destinos del Estado en el momento, ¿verdad? Al presidente de la República y que dicha figura nosotros cuidamos y respetamos. La figura presidencial, ¿verdad? Pero queremos en esta ocasión, señor presidente, hablar de un tema que me ha impactado en lo particular, y que he visto que se ha manejado muy mal, señor presidente. Es el caso de las pensiones sin necesidad. Hemos visto como usted en los últimos días, señor presidente, ha pensionado a muchas personas. A personas inclusive de muy bajo recurso con 3 mil pesos, con 5 mil pesos. Y qué bueno, porque quizás esas personas lo necesitan. Verdaderamente lo necesitan a personas enfermas viejitos, viejitas. Tres mil pesos. Y eso lo aplaudimos, porque aunque quizá no subsane de manera total las necesidades de esa persona, pero es un alivio. Pero, ¿qué sucede, señor presidente? Últimamente hemos visto que usted le ha dado eh, pensiones a personalidades que creemos no lo necesitan. Que creemos... Son personas que pueden autogestionarse eh, en términos económicos y tienen su futuro resuelto. Para citar algunos, señor presidente, hablamos del caso de la viuda de Johnny Ventura. Usted la acaba de, eh, pues, eh, para decirlo de una forma, de premiar con una pensión de 75 mil pesos, señor presidente. Y creemos que no está correcto. Esas personas tienen su vida resuelta, señor presidente. Tienen su vida resuelta. También vimos el caso de Andino, de, de Bello Andino, perdón donde usted le aumentó su pensión a 150 mil pesos. Recordamos todo que Bello Andino era el asistente personal del ex, o del extinto líder del reformista, del partido reformista, eh, Joaquín Balaguer. Y usted le aumentó, señor presidente, a 150 mil pesos la pensión. También vemos en algunos casos, señor presidente, cómo hay funcionarios que no tienen ni un año, muchas veces, en el cargo y se pensionan con 60 mil, 70 mil y hasta 100 mil pesos. Y eso es injusto. Entonces queremos hacer un llamado en esa dirección. Usted ha dicho en retiradas ocasiones, señor presidente, de que usted está administrando los recursos del país, chele a chele. Y ha dicho inclusive que todo lo que se haga eh, pasa primero por la lupa de su... Administración, señor presidente. Entonces, reiteramos que es injusto lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque hay personas que en realidad sí lo merecen y no se le está dando. Personas que a veces no tienen ni para comprar la pastilla o su medicamento para la eh, enfermedad que tienen. Personas pobrecitas en las calles. Que andan deambulando, señor presidente, y esas personas no se toman en cuenta. Y cuando se toman en cuenta, lo que se le da es o se le otorga es una miseria. Entonces queremos hacer ese llamado, señor presidente, a que esto no se siga dando. Se ve de muy mal gusto que nuestra sociedad, sabiendo que hay personas que tienen todas las condiciones económicas para vivir de manera digna y estable, se le esté otorgando. ¿Pensiones? ¿Bajo qué criterio se evaluó a la señora viuda eh, del, de Johnny Ventura? ¿Bajo qué criterio? ¿Por qué? Yo no entiendo. ¿Por qué a ella se le da esa pensión si no, no ha sido funcionario público? Creo yo. Y aunque lo haya sido, si no cumplió con su tiempo que establece la ley para pensionarse, tampoco se le puede dar, señor presidente. Entonces usted ha dicho que el dinero usted lo está... Pero así no se está administrando bien, con todo el respeto, señor presidente. Así no. En un país donde la pobreza está por doquier, la miseria acabando con los diferentes sectores, la gente desesperada yéndose en Yola, y dándole a esas personas que tienen dinero, pensiones, así no, así no.